El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Las mujeres africanas son y serán un bloque clave en las elecciones presidenciales en países africanos y también europeos y americanos. Lo hemos visto en algunos países como Estados Unidos. Las mujeres africanas y afrodescendientes fueron clave en la elección de Barack Obama como presidente. En África occidental y oriental, vemos como cuando la mujer toma parte en las, en las decisiones importantes, beneficia al gobierno y a la sociedad. La inclusión de la mujer y la mujer africana en las decisiones importantes no solamente es algo habitual, es también algo necesario y beneficioso para todos. Más y más gobiernos eh, africanos están incluyendo en todas las instituciones, desde la presidencia del país hasta el Parlamento, eh, el, el, la Corte Penal in, de, Internacional, etc., a mujeres y mujeres africanas también. Como dijo Nelson Mandela eh, en Pretoria en 1996, la nueva Sudáfrica estará basada en la mujer africana de Sudáfrica, que hasta ahora ha estado marginada, pero que ahora va a formar parte del gobierno y de las decisiones de este país. Nelson Mandela fue fiel a su convicción de que necesitamos a todas y a todos para construir un país en paz y en prosperidad. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur La Editorial